En tres, dos, uno, listo. Buenas tardes. Es un gusto saludarles eh, desde Costa Rica, desde el DEI. Estamos aquí con una alegría muy grande que es hacer la presentación del libro eh, Transformar Sistematizando, Producción de Conocimiento y Luchas Emancipatorias. El área de investigación del DEI es una de las tres áreas que conforman el trabajo de esta organización y como una forma de realizar una investigación realmente conectada con las problemáticas, con la situación de las comunidades, con la vida del pueblo, de la gente, de la, con las luchas de los pueblos de América Latina, tenemos ese espacio que es el Seminario de Construcción Colectiva. Y este libro que vamos a presentar en esta tarde para algunos, noche para otros, eh, tiene la, tiene, tenemos el placer de que en ese libro se plasme muchas de esas, algunas de esas experiencias que fueron trabajadas en el, el seminario. Y estamos muy convencidos que la sistematización de experiencias es una forma de producir conocimiento, y esa forma de producir conocimiento es lo que va también alimentando esas luchas emancipatorias, y es una forma de diálogo que las luchas alimentan la producción de conocimiento y la producción de conocimiento cuestiona, potencializa esas mismas luchas. Entonces, en primer lugar, agradecer mucho a todas las personas participantes del Seminario de Construcción Colectiva de 2019, que fue un espacio en ese tiempo todavía presencial, y que pudimos ahí compartir durante varias semanas, compartiendo aquí los espacios del baile, los dormitorios, el comedor, el salón, y todo eso fue como que el espacio de donde fueron saliendo las reflexiones que ustedes van a escuchar aquí en esa tarde-noche. Y cada una de esas personas que participaron, que estuvieron presentes en el seminario traían también sus comunidades, sus países, sus territorios. Entonces lo que vamos a tener aquí esta tarde es como que una, una gran fiesta, una gran celebración, donde la vida tiene la primera y la última palabra, la vida, los territorios, las experiencias. Entonces desde el DEI felicitar a cada una de las personas participantes, agradecer muchísimo eh, su presencia en el DEI, Ustedes hacen el DEI, el DEI es eso, verdad? esa comunidad DEI es una comunidad que se renueva cada año con cada participante, con cada, con cada vida, con cada historia, con cada comunidad que se hace aquí presente. Entonces agradecer a todos ustedes, agradecer también a Claudio que ha acompañado de cerca ese proceso, agradecer a Alberto Álvarez que no está aquí con nosotros pero que también ha acompañado todo ese proceso de preparación del seminario, de realización del seminario y de producción de este libro. Entonces, les dejo con lo mejor, con lo lindo que tenemos preparado para esta tarde, que es escuchar, escuchar estas voces diversas, plurales, que hablan de tan distintos lugares, ¿verdad?, de tan diferentes partes de nuestro continente. Un beso grande, un abrazo y a disfrutar ese momento, y que nos acompañen ahí también con sus comentarios, con sus preguntas y manifestarles nuevamente la alegría del DEI en poder ofrecer esta tarde ese gran regalo que es uh, la presentación de este libro y de estas experiencias. Muchas gracias y les dejo con, con Claudio Duarte que va a conducir esta tarde la, este panel de presentación. Gracias Silvia, buenas tardes a todas, a todos, les saludo desde el sur, sur, desde Chile, desde Melipilla, un pueblo que está cerca de la capital de Santiago, muy contento de verlas a todas, a todos aquí reunidos para, como dijo Silvia, tener esta fiesta que nos significa la comunicación de los resultados de un proceso colectivo de producción de conocimiento. El año 2019 fue un año in intenso en América Latina, para nuestros pueblos, para nuestras comunidades. El estallido en Ecuador, el estallido social en Chile, y cuando estaba ocurriendo ese estallido, por ahí por el 19 de octubre en Santiago, a mí por lo menos me tocó viajar al Aldey, Costa Rica, San José de Costa Rica, para facilitar durante una semana eh, un taller sobre sistematización de experiencias en el marco del Seminario de Construcción Colectiva de ese año. Y ahí estuvimos con varias de las compañeras y compañeros que hoy en la tarde nos acompañan, eh, que se han hecho parte de esta fiesta, y también eh, de quienes son autoras, autores de este libro que hoy día con mucha alegría les queremos compartir. Eh, el libro que ustedes ya, ya han, han visto ahí en la, en la comunicación, eh, lleva por título Transformar Sistematizando producción de conocimiento y luchas emancipatorias. Ya en, en el título nosotros queríamos hacer referencia a la sistematización de experiencias como una estrategia de producción de conocimiento, pero una estrategia de producción de conocimiento que está directamente e íntimamente vinculada a las luchas que venimos desarrollando en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y en ese sentido, los trabajos que el libro congrega son de compañeras y compañeros que están metidos en esas luchas y a quienes hoy día vamos a escuchar nos van a contar brevemente eh, cuál fue su experiencia de sistematización cómo es su experiencia de hoy día ser parte de una comunicación colectiva de esos saberes y las implicancias que esta producción de conocimiento puede tener en sus propias luchas cómo ese saber no se queda alojado por ahí en algún en alguna gaveta en algún mueble de una biblioteca sino que es reapropiado por las comunidades para potenciarse en su trabajo y también lo que le pasó a cada cual. Porque fíjense, permítanme contarles una intimidad, espero que a las compañeras y compañeros no les moleste, pero eh, esa semana de, de reflexión conjunta sobre la sistematización de experiencia fue muy intensa, sobre todo porque había que convencerse que más allá de tener o no tener estudios universitarios, que más allá de haber pasado o no por una academia, Usted, como luchadora o como luchador social podía producir conocimiento desde su experiencia comunitaria y que ese conocimiento podía dialogar con el conocimiento de la academia pero sobre todo podía ser una luz una palabra argumentada una palabra crítica para proponer en medio de las luchas que estamos desarrollando y que esa palabra se legitima en la medida en que es un conocimiento producido colectivamente, y que es un conocimiento que quiere aportar a la transformación radical de las realidades que estamos viviendo. Por eso Transformar Sistematizando, por eso el nombre del libro busca decir un poco lo que en ese taller fuimos reflexionando y los trabajos que pudimos acompañar eh, durante esa semana y, y que el grupo se quedó la semana siguiente, estuvieron dos meses ahí en Costa Rica produciendo y ya después durante el año 2020 nos dedicamos a, a diseñar y a trabajar en cada uno de los textos que ustedes van a ver contenidos en el libro. Eh, el libro abre con un primer capítulo, que es lo que con Alberto Álvarez, que Silvia ya lo saludó, ya lo mencionó, que trabajó con nosotros en esta experiencia también. Eh, el libro abre con un, un texto, que, con un capítulo que es una reflexión conceptual sobre la sistematización de experiencias. Y está propuesta como una estrategia para la producción de conocimiento y la acción política. Y las autoras de ese texto son Sofía Monsalves Ibarra, Natalia Díaz Soto, compañeras chilenas, y yo tuve la bendición de poder compartir con ellas eh, un trabajo conjunto. Nos conocemos desde la universidad, militamos juntos acá en Chile en un colectivo de metodologías participativas, que se llama eh, eh, Núcleo Centipensante de Metodologías Participativas, y ofrecimos este texto y se lo ofrecemos a usted hoy día como un, un aporte a, a producir teoría sobre aquello que estamos desarrollando. En el capítulo 2 María Elena Mora Dugarte, compañera de Venezuela, reflexiona sobre la experiencia nombrada Misión Justicia Socialista. Y hace una sistematización desde la perspectiva crítica del derecho. Una interesante experiencia en la universidad venezolana en tiempos del gobierno de Chávez y posterior, que intenta modificar la lógica del derecho, modificar la lógica del, de la implementación de la justicia y hacer una justicia que surja desde las comunidades. Ya María Elena nos va a contar con detalle de qué trató esa experiencia y cuáles fueron sus aprendizajes en, en, al elaborar esta sistematización. Desde Ecuador, Fabiola Falcón y Abad sistematiza una experiencia muy potente que ella venía acompañando y siendo parte que son mujeres que se encuentran para sanar la violencia. Es la experiencia de los, de los grupos de apoyo a mujeres en la arquidiócesis de Acapulco. Si bien ella sistematiza una experiencia en México, una parte importante de su trabajo ha sido la experiencia con mujeres en distintas provincias del Ecuador y también en República Dominicana. Ya Fabiola nos va a contar con detalle la potencia que tiene la experiencia en que las mujeres se empoderan y se apropian de los procesos de activación contra las violencias y cómo construyen estos grupos de apoyo que las van eh, las van fortaleciendo y las van animando en estas luchas contra el patriarcado. Desde Costa Rica una compañera educadora popular María Teresa María Teresa Trejos Montero desarrolla una sistematización de experiencia en torno al trabajo que con su organización venían desarrollando con una comunidad migrante hondureña. El capítulo se llama Voces, Saberes y Afectos de una Comunidad Migrante Hondureña y nos muestra cómo a partir de esta salida violenta, esta salida forzada eh, de, de gente desde Honduras hacia Costa Rica y su instalación, su primera convivencia en el pueblo, en, con el pueblo costarricense, se desarrolla una experiencia de educación popular que les acompaña para... Eh, poder enfrentar esa difícil experiencia de la migración. Y cierra el libro un interesante trabajo de nuestro hermano Daniel Antonio Otero Hernández que desde México sistematiza la experiencia de las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas. Su capítulo se llama la participación del eje de iglesias en las brigadas nacionales de búsqueda de personas desaparecidas y nos muestra cómo en el, en el asunto de la memoria eh, y el trabajo colectivo, la articulación de las comunidades, permite enfrentar estas prácticas de desaparición forzada que existen en México, bueno, y en toda América Latina. Son cinco textos que, que surgen desde experiencias concretas, desde experiencias específicas, pero que además nos permiten leer las realidades de todos nuestros países de Abdiayala. Entonces vamos a a tener ahora un momento para que cada una de las autoras y autores nos cuenten cómo ha sido esta experiencia de sistematizar su experiencia, eh, valga la redundancia, los desafíos que se abren, la, la, los contenidos que tiene brevemente su capítulo para invitarnos, seducirnos a la lectura de este libro, que en buena medida quiere transformarse también en una caja de herramientas para el trabajo que vamos a desarrollar. Lo vamos a hacer en el mismo orden que yo acabo de contarles que está conformado el índice. Le vamos a dar primero la palabra a Sofía, y si es que le alcance a llegar Natalia, la otra autora, para que ella pueda eh, también sumarse. Quiero pedir, por favor, a las personas que tienen el micrófono abierto, si nos hacen el favor de apagar su micrófono. Sofía, desde Chile, por favor, para que tenga la palabra. Hola. Eh, buenas noches a todas, todos, todes. Eh, respecto a este capítulo que tiene que ver con la sistematización de experiencias como una estrategia para producir conocimiento y acción política. Eh, creo que hay alguien todavía con el micrófono encendido. Jenny, puede ser. Se como un ruido. Bueno, pero voy a empezar. Eh, lo que quisimos plantear con este capítulo de la sistematización de experiencias es que es una estrategia, efectivamente para producir conocimiento, eh, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino que nosotros decimos que es un conocimiento para transformar una realidad o para generar acciones en torno a esa realidad. Entonces, nuestro capítulo quiso ser un aporte, primero que nada, cuando vimos las distintas experiencias que se querían sistematizar, fue eh, bien interesante porque creíamos que podíamos ser un aporte desde las otras experiencias que nosotras te teníamos de sistematización y que pudimos ir recopilando como un modo de hacer sistematización que es el que queríamos presentar en este capítulo. Entonces, como decía, eh, una de las primeras cosas que planteamos en el capítulo es que efectivamente la sistematización produce eh, conocimiento útil, produce conocimiento a partir de una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, ¿Por qué se llama sistematización de experiencias? Es porque se pone la idea de la experiencia, que a veces tiene eh, muchas conceptualizaciones, que nosotros decimos que es eh, la reflexión sobre la vivencia, sobre lo que se vivió. Eh, se pone en el centro para reflexionar, auto reflexionar sobre ella y elaborar aprendizajes. Por eso mismo, porque como se pone la, la idea de la experiencia en el centro, es que es fundamental la idea de participación. Para nosotros la sistematización de experiencias, a diferencia de la investigación y la evaluación, que efectivamente son un aporte importante pa también para la transformación, para la producción de conocimiento y para las luchas sociales, no tienen necesariamente este componente de participación intrínseco. Pueden ser participativas, pero no necesariamente. La sistematización, en cambio, lo tiene en las bases de cómo surgió, por eso, eh, porque pone la experiencia en el centro de la conversación. Y quienes participaron de esa experiencia son las principales voces que tienen que contar lo que ahí sucedió, cómo sucedió, reflexionar sobre los modos que se hizo, eh, sobre las ideas que surgieron eh, de esa experiencia. Y por último... Eh, nos parecía que, que una de las cosas importantes que tiene la sistematización, además de que se produce conocimiento, además de que es participativa, que eh, tiene un componente transformador, que era lo que mencionaba, mencionaban anteriormente también eh, al presentar este libro. Transformar para sistematizar tiene mucho sentido porque lo que busca la sistematización es justamente alimentar las luchas de las organizaciones sociales que están haciendo sistematización. Eh, y ahí nosotras planteamos como distintos niveles de, de, de transformación. Por un lado se transforma la misma experiencia, porque se generan aprendizajes en torno a esa experiencia. Se transforman las personas que participaron de esa experiencia, porque eh, implica también generar una serie de herramientas en nuestras organizaciones eh, que hicimos sistematización. Se, transforma, se puede transformar o puede llegar a otro aro como de influencia, que sería transformar experiencias de otras y otros que leen nuestra experiencia, sacan conocimientos de ahí y dicen, ok, vamos a hacer algo similar, vamos a tomar este concepto que surgió de acá y lo vamos a ocupar en nuestra experiencia, o en nuestro trabajo, en nuestra práctica. Y por último, creemos que también puede haber otro aro como de de implicancia que tiene que ver con la política pública. Cómo desde una experiencia concreta de una organización social podemos decir, esta es una forma eh, de hacer las cosas que puede tener una implicancia a nivel de política pública. Eh, por otro lado, eh, creemos que lo, lo otro que es importante que, que queremos poner énfasis nosotras en este capítulo tiene que ver con eh, esta idea de que es una autoobservación sentipensante también, ¿cierto? Partimos de la base de que la experiencia no solo son acciones o no solo, son, eh, no solo, no solo es teoría lo que uno genera cuando genera una, una experiencia, sino que también hay sentimientos, también hay emociones que surgen ahí y que creemos que las tenemos que poner a la base de la producción de ese conocimiento eh, porque se puede reflexionar sobre eso también. Entonces, cuando nosotros hacemos sistematización, ¿qué nos pasó en ese momento? ¿Cómo nos sentimos cuando estábamos haciendo esto? Son partes de las cosas que vamos a ir a buscar de la experiencia. Y para hacer todo esto, lo que proponemos en, en nuestro capítulo, que parte con una reflexión un poco más histórica de la sistematización de experiencias, que habla desde dónde surge, cierto que surge desde las luchas emancipatorias en América Latina, por un lado, y por otro lado también desde una reflexión del trabajo social, cómo estas dos cosas se imbrincan para eh, hablar sobre sistematización de experiencia y transformarla en una estrategia de producción de conocimiento con ciertas formas de hacerse, con cierto método. Luego eh, presentamos esta definición del concepto de sistematización y el concepto de experiencia, que muchas veces también se, se mezcla la idea de sistematizar como solo un ordenamiento de información. Para nosotros no es solo un ordenamiento de información, sino que es ordenar la información para luego observar esa, esta, esa información y darle, darle un ordenamiento particular y sacar aprendizajes desde ese lugar. Entonces, para hacer todo eso, el capítulo termina con una serie de ejercicios en ningún caso queremos que sea una especie de guía, eh, o sea, queremos que sea efectivamente una especie de guía, no queremos que sea un manual, que sea lo que se tiene que hacer sí o sí, o las formas de hacerse, pero que cada organización pueda tomar desde, este, desde estos ejercicios que planteamos, lo que les haga sentido para su proceso de sistematización, y lo pueda poner al servicio de, de ese proceso. Por eso planteamos ejercicios y no planteamos eh, un método estricto de que un paso viene primero y el otro después. De hecho, pueden hacerse, vamos, vamos a ir viendo que se pueden hacer en un mismo momento y que muchos se solapan unos con otros. Los seis ejercicios que planteamos parten de una reconstrucción histórica este, que proponemos hacer una línea de tiempo ahí. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos que es muy importante que como organizaciones miremos eh, nuestra experiencia con ojos críticos que podamos decir qué fue lo que pasó, contarla, y a partir de ese pronunciamiento, diría Freire, cierto de contar lo que, lo, que, lo que vivimos, podamos decir de esto que reconstruimos, queremos analizar, queremos enfocarnos en ciertos elementos de esta sistematización. Y ese es el segundo ejercicio que tiene que ver con la selección de dimensiones de la sistematización. Muchas veces se cree que la sistematización hay que hacer, eh, hay que sistematizarlo todo desde el 2015 hasta el 2020 y tenemos una cantidad de cosas que sistematizar de eso que se vuelve poco abarcable. Cuando nosotros somos capaces de mirar eh, toda la experiencia y decir, ok, sistematicemos desde tal año hasta el año, o sistematizamos ciertos aspectos de todos estos años, puede ser, por ejemplo, eh, queremos sistematizar lo que tiene que ver con lo educativo de la experiencia, con, el, con las metodologías que utilizamos. Y ahí vamos a ir sacando dimensiones de esa experiencia, cuestiones que nos parecen relevantes de trabajar y de analizar. Luego de eso, de tener las dimensiones, o sea, qué queremos saber de esa experiencia, es como también lo de las dimensiones, podríamos decir que es como hacerle preguntas a nuestra experiencia. La miramos primero, tenemos la línea de tiempo, qué preguntas le queremos hacer a esta experiencia, sacamos las dimensiones y luego viene el tercer ejercicio que tiene que ver con las fuentes de información. O sea, quiénes y de qué manera vamos a producir la información sobre esos aspectos. Por ejemplo, si es una, una experiencia en donde hay personas que eran de nuestra organización, pero también constituían personas que fueran fuera de la organización. Un taller, por ejemplo. ¿Será importante que los talleristas eh, participen de esta producción de información? ¿Será importante que quienes fueron participantes de este taller sean eh, pro, eh, generen información, produzcamos información con ellos sobre esta experiencia? Y así, vamos viendo cuáles van a ser las fuentes de información que vamos a tener. Un tercer momento tiene que ver muy parecido a la investigación, ¿cierto?, eh, del el análisis de esta información. ¿Cómo vamos a analizarla? Y ahí vienen decisiones, desde qué método de análisis utilizamos, que puede ser como una especie de análisis de contenido, de leerlo, pero también podrían ser otros métodos de, de análisis de información. Eh, podemos elegir si lo hacemos participativamente, ese, esa parte del análisis. Nuestra propuesta es que sí, que todo se haga de manera participativa, entonces todos los que participaron de la experiencia deberían participar desde la reconstrucción histórica hasta el último paso de la experiencia, o sea, de la sistematización. Luego del análisis viene la elaboración de aprendizaje, y nosotros la queremos separar, porque una cosa es analizar la información, decir qué hay aquí, y después de eso viene como un análisis de segundo orden, una segunda mirada del análisis que hicimos y decir ¿Qué de esto lo vamos a transformar en aprendizajes? Que lo dividimos, por ejemplo, en nuevas conceptualizaciones, que pueden ser eh, nuevas acciones que queremos realizar. Algo, y también proyecciones. ¿Qué cosas queremos cambiar de esta experiencia que nos parecen que podríamos hacer distinto? Y por último, viene un, un sexto ejercicio o un, un sexto paso que tiene que ver con eh, los formatos. Esto es bien transversal y por eso mismo les decía que uno no puede decir este paso viene primero y luego este después. Nuestra propuesta es que sea, se parta siempre desde la, la reconstrucción histórica. Pero, por ejemplo, el tema de los formatos es importante tenerlo presente en todo momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y tiene mucho que ver con el objetivo que yo tengo para sistematizar. ¿Para qué y por qué estoy sistematizando? También tiene que ver con a quiénes quiero llegar con esta sistematización. Si es que eh, mi idea de sistematización es, por ejemplo, elaborar una caja de herramientas, va a ser una forma en la que yo voy a producir la información, una forma en la que yo voy a analizar la información, y eso tiene que ver con ese formato. Por otro lado, si yo quiero que esta sistematización eh, llegue a muchas personas, eh, de muchos lugares del mundo, no sé qué, puedo querer hacer un video. Y si es que quiero hacer un video, cuando empiece la, eh, la producción de información, quizás va a ser importante que me fije en, en vez de hacer la típica entrevista o el típico grupo focal que uno lo hace cierto grabándolo con un grupo de gente o tomando notas, va a ser importante tener una cámara de fotos, en donde vaya eh, registrando el proceso, registrando el proceso de sistematización, registrando cómo se hizo la reconstrucción histórica, para después mostrarlo y poder difundirlo. Por eso ponemos la parte de la difusión como un, como un punto de llegada, pero que tiene que estar presente desde los objetivos de, del por qué y para qué sistematizamos. Esa sería como la propuesta siga sí, muy a grandes rasgos de lo que quisimos eh, presentar en este capítulo y que en realidad está a disposición para que tomen de ahí eh, aquello que les parezca relevante, que les parezca necesario, porque finalmente la, la idea de todo esto eh, es justamente como que, que sea un aporte para las organizaciones y para alimentar también las luchas y las transformaciones sociales que, que estamos buscando. Creo que este... Esto que dice Claudio del de 2019, estuvimos en un punto muy interesante como en términos sociales, políticos, culturales, eh, es lo que vuelve a darle como sentido a la sistematización también. A veces nos dicen así como que están pasando muchas cosas, pero que estamos todos desparramados, eh, que no vemos la, las... Las experiencias que están surgiendo en cada territorio, nosotros creemos que desde la sistematización de experiencia y desde la producción de conocimiento, desde las mismas organizaciones y desde las mismas prácticas de las organizaciones sociales, eh, son esas cosas que nos van a empezar como a enredar al final. Y ese enredarnos va a generar en el, de las transformaciones que estamos buscando. Eso diría yo por ahora. Muchas gracias, Sofi. Gracias por tu, por tu interesante relato de lo que contiene este primer capítulo y de las distintas derivas, las distintas posibilidades que abre la sistematización de experiencia. Eh, me quedo con dos ideas que me parecen muy importantes de acentuar. Una, la idea de los sentipensantes. Este bello concepto que el pueblo campesino le enseñó al equipo de investigación sociológica de la Nacional de Colombia por allá por la década del 60 y que lo incorporaron como parte de los conceptos principales de la investigación acción participativa y que nos desafía a salir de la lógica patriarcal de alguna academia que prioriza la razón y prioriza la razón entendida además como una fuerza eminentemente masculina y niega otras formas de conocimiento, otras formas de saber. Y este cruce de los senti-pensantes como una forma también de poner el cuerpo en la producción de conocimiento en la sociedad. Y lo segundo que me parece muy interesante también es que no hay un solo método para sistematizar y que ese primer capítulo, como dices tú, nos invita a recorrer un cierto modo, una cierta propuesta, un cierto camino, pero que cada organización, cada grupo, que ese colectivo que resuelva hacer una sistematización de experiencia tiene que ir buscando cuáles son sus propias maneras de llevar adelante este trabajo. Muchas gracias a Sofía a Natalia por, por haber aportado para el libro, por haberse atrevido a, a llevar adelante este trabajo y hoy día por acompañarnos en este lanzamiento. Vamos ahora a darle la palabra a la compañera Mayra Mora. Ya les dije que ella es de Venezuela, ella se va a presentar con más detalle y que nos va a contar de lo que ha sido esta experiencia de sistematizar eh, la misión Justicia Socialista y la experiencia de participar de la elaboración de este libro. Mayra, estimada, ¿estás por ahí? Mayra, no te escuchamos. ¿Se nos perdió Mayra? A ver si mientras la reconectamos seguimos adelante. Fabiola, ¿tú estás ahí? Si puedes prender tu cámara, por favor. Hola, sí. Ya. Hola. Entonces, mientras, mientras reconectamos... A, a Mayra, eh, Mayra, Mayra eh, está Fabi, poniendo el mensaje que... que está aquí solo tiene algún ah, problema con el micrófono Natalia, ¿le puedes desbloquear el micrófono a Mayra, por favor? mire que a veces Zoom nos juega una mala pasada sí, ya te lo he desbloqueado un momentito solo lo que sucede con la virtualidad sí, no hay problema ahora, Partido. Mayra decime porque no lo, no lo tiene bloqueado desde acá. No se desbloquea, dice Mayra. Sí, no. Y de hecho yo no lo, no lo puedo bloquear. Si querés, empecemos con Fabiola y Mayra. Tal vez si salís claro. y volvés a entrar para... Eso, Mayra. Uh -huh. Mayra, tiene... lo mejor, Mayra, es que salgas, te desconectes y te vuelvas a conectar. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra a la compañera Fabiola Falconi que desde Ecuador nos comparte un capítulo en el libro muy interesante, como les decía hace un rato, de la experiencia de los grupos de apoyo de mujeres. Fabi, te abrazamos a la distancia, te saludamos, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Claudio. Para mí es un honor y un gusto ser parte de este equipo del DEI, que de este caminar que a mano juntos en las manos, las manos unidas, digámoslo así, fuimos haciéndolo paso a paso con mis compañeros, con mis compañeras y claro con nuestros maestros del DEI. Voy a compartir rápidamente mi experiencia y me avisan cuando sea el tiempo, por favor, de lo que significó para mí este proyecto que se llama Sanando a las Mujeres en Comunidad o Grupos de Apoyo de Mujeres para Sanar la Violencia. Quisiera pasar a compartir pantalla para poder compartir mi proyecto eh, en imágenes. Si es que me dan la opción. Ya. Muchas gracias. Y... No sé si... Bien, ¿se puede visualizar ahí? Sí, sí, sí Se ve muy bien. Muy bien. Bueno, este es el famoso GAM, Grupo de Apoyo de Mujeres, que este es el logo que fue realizado precisamente por las compañeras mujeres de los grupos de apoyo y la experiencia que voy a compartir es cómo esta metodología fue implementada en la arquidiócesis de Acapulco, que es precisamente el espacio de la iglesia donde participan muchísimas mujeres voluntarias que cumplen actividades parroquiales y que están interesadas en la construcción de la paz. De hecho, la arquidiócesis de Acapulco, frente al gran conflicto y a la gran violencia que vive el país eh, México, como ustedes saben, es uno de los países con mayores índices de violencia y también índice de violencia a las mujeres, en este objetivo de construir la paz se reúnen eh, los obispos para eh, generar estrategias que permitan superar la violencia desde las diversas eh, parroquias y comunidades eclesiales. Este proyecto inicia, aquí estamos con las facilitadoras del GAM de la Arquidiócesis de Acapulco, que es donde se implementa este proyecto. Pero antes de nada, contarles que este proyecto inicia como una propuesta de una organización que se llama eh, CRS, Catholic Relief Service que entre sus objetivos está precisamente el trabajar el tema de la violencia de género. Y en ese entonces yo entro a trabajar en la organización y se me pide formar eh, grupos de apoyo a mujeres que viven violencia. Es así como empezamos a trabajar con mujeres ecuatorianas, yo soy de Ecuador, y mujeres colombianas que estaban en situación de refugio y que venían huyendo de las diferentes violencias del conflicto armado colombiano. Con ellas hacemos estos grupos de apoyo de mujeres para encontrar juntas alternativas de superar las diversas violencias. Pero antes partamos de qué significa el GAM. ¿Qué es un GAM? Un GAM es un grupo de apoyo de mujeres, son las siglas, que se reúnen y reflexionan sobre su violencia a nivel personal e individual, pero reflexionan también a nivel comunitario y social cómo la violencia responde a contextos sociales, culturales, creencias patriar eh, patriar eh, patriarcales, eh, machismos, cómo eh, responde también a condiciones de injusticia social. Y a partir de ahí se dan cuenta que el problema no es solamente mío, personal, sino que es un problema colectivo, es un problema de la comunidad. Esta herramienta fue presentada a a la arquidiócesis de Acapulco, quien la acoge para la construcción de la paz. El GAN parte de que la violencia es un problema de la comunidad y por ello se sana en comunidad. El encuentro entre mujeres que intentan superar la violencia ya es sanador por sí mismo y produce una transformación en quienes participan en los grupos. Eh, para esta metodología partimos de un enfoque teórico de la psicología humanista, de la psicología del proceso de la terapia de género, de la terapia también que tiene que ver con muchísimo el respeto a la persona. Eh, también incluimos metodologías de la educación popular y obviamente el enfoque de derechos. Metodológicamente esta, eh, esta propuesta parte de la vivencia. Quiero decir que cuando tú te conviertes en facilitadora de un grupo de apoyo, porque hay las participantes y las facilitadoras, la formación implica que tú vivas cada experiencia, cada dinámica, que compartas también sobre tu vida, sobre la violencia que cada una ha experimentado. Reflexionan, se construyen colectivamente aprendizajes y luego los ponen en práctica en su vida cotidiana. La metodología en la que se basa nuestro trabajo en los grupos de apoyo se llama la mayéutica. La mayéutica parte de eh, la premisa que decía Sócrates, que simplemente en cada ser humano está presente la verdad, presente el conocimiento, y lo que hace un acompañante, un facilitador o facilitadora es permitir que la luz que está en cada mujer salga, o en cada persona salga hacia, hacia afuera y pueda ser reconocida por ella. Entonces, al partir nosotros de este concepto metodológico, Formamos facilitadoras como parteras que acompañan a las mujeres a dar a luz, a nacer o a parir el conocimiento que se encuentra latente en cada una de ellas. Las facilitadoras acompañan a las mujeres a recorrer su propio camino de transformación y a poner límites a la violencia que está en su vida. Para esto, la metodología contempla estrategias. Las hemos puesto en dos estrategias para acompañar a las mujeres. Voy a nombrarlas, es la aceptación verdadera, que significa que tú no puedes acompañar a otra persona si no la aceptas como es, con su forma de ser, con su historia de vida, también con su propia historia de violencia. ¿no? El reconocerse en cada persona. Quienes acompañamos a las mujeres en esta, en estos grupos, no estamos sobre ellas, no nos creemos que estamos bien, no creemos que enseñamos, ni que somos terapeutas, ni superiores sino nos reconocemos en cada mujer, en cada persona que también somos todos sanadores de heridos, que de algún modo todos llevamos una un desafío, un reto por superar. La tercera estrategia es que no nos proponemos cambiar, sanar o solucionar la vida de otra persona. Solo somos acompañantes. Las decisiones sobre su vida y los cambios que quieran hacer parten de cada mujer y de sus circunstancias. La cuarta estrategia es respetar el tiempo y el ritmo de cada persona. En los grupos ¿no? tratamos de poner el cuidado a este proceso personal que lleva cada una, sin imponer nuestras exigencias. Estar totalmente presente con cada mujer en una escucha activa, en la observación, en el afecto, en la palabra precisa. Facilitar la expresión de emociones que, a diferencia de... Eh, de lo que ocurre eh, normalmente en la sociedad, que la expresión de emociones tiende a reprimirse o tiende a decir, bueno, ya va a pasar, supéralo, eh, no llores. Aquí, en cambio, en esta metodología nos sentimos privilegiados cuando una mujer abre su corazón y nos muestra lo que está sintiendo y puede llorar o decir lo que nunca antes a veces contó a otras personas. No aconsejamos eh, en el sentido de decir sobre las decisiones que la mujer tiene tiene que tomar en su vida, al contrario, lo que hacemos es permitirle que ella misma vaya encontrando sus respuestas, no juzgamos, no interpretamos, no suponemos lo que le pasa a la mujer, le damos su voz, su autoría para que ella nos relate lo que le sucede, no revictimizamos, no le decimos, ay pobrecita, cuánto ha sufrido, sino, o eres una víctima, etcétera, sino lo que hacemos es, reconociendo la situación en la que está, potenciamos su capacidad para superar las dificultades, los, los recursos con los que cuentan. Fortalecemos su resiliencia. Respetamos las decisiones que la mujer en este camino va tomando y lo que desea hacer. Y finalmente lo que intenta la metodología es fortalecer la autonomía individual y grupal. De esa manera muchísimas mujeres que empezaron en los grupos de apoyo, luego se convirtieron en facilitadoras y apoyaron a otras mujeres también a salir de la violencia. Estos son los temas que nosotros trabajamos en los encuentros. Los encuentros en la metodología se plantean eh, 20 encuentros con las mujeres, más o menos de acuerdo a cada contexto. Hay mujeres que se reúnen en los grupos cada semana, cada 15 días, es lo recomendable, y ahí van... Abordando diversos temas, hemos puesto estos temas a partir de lo que las mujeres nos han expresado que necesitan eh, ser tratadas y a partir de, eh, de temas que creemos que les pueden apoyar a salir de la violencia. Ahí están algunos, por ejemplo, ser mujer se rompe, analizar la condición, la construcción del género, eh, analizar todo el tema de la violencia hacia ellas, el cuerpo, consideramos que el cuerpo es clave para salir de la violencia y es además receptor de toda violencia, la respiración eh, y otros, otros temas que ustedes pueden ver ahí, como la autoestima, la sexualidad, el trabajar con el tema del padre, la madre, su proyecto de vida, la dimensión social, espiritual, etcétera, entre otras. Además hemos puesto, al final dice una risa para cada sesión, representa que acompañando a todo esto, como estas sesiones a veces surge mucho dolor, Hemos intencionado la alegría como una de las formas de contrarrestar el dolor, como un, hemos intencionado el juego, el compartir, los espacios también que permiten justamente hacer una contraparte a la violencia y al dolor. Y bueno, claro, aquí como ustedes ven, muchas, muchas dinámicas que implementamos en este contexto de lo lúdico y también de los aprendizajes a través del cuerpo, del juego, como lo ven ustedes ahí? Fabi, dos minutos, la metodología. por favor. Sí, perdón. Dos minutos, ¿Cuánto? por favor. Ah, ya, dos listo. Minutos. Bien, eh, luego eh, esta metodología se, se publicó en una guía y esta guía fue compartida en la construcción de la paz en la formación de, la de facilitadoras de la Arquidiócesis de Acapulco. En la actualidad en Acapulco hay 60 facilitadores que son mujeres voluntarias de la iglesia, 24 grupos de apoyo en los que participan 300 mujeres. Y los testimonios de las mujeres son que el GAM ha cambiado su vida, que ya no se sienten solas, que tienen una familia, que aprendieron a superar la violencia, pero no solo a superar la violencia que reciben, sino también la que ejercían especialmente con sus hijos. Las mujeres de la arquidiócesis de Acapulco han hecho nuevos aportes a la metodología, crearon el logo GAM, que es el que ustedes ven, Llevaron la metodología a psicólogos, docentes, a estudiantes de colegio. Adaptaron la metodología a la espiritualidad de la iglesia, las dinámicas y se insertaron en el centro de la iglesia. Llevaron la metodología a las cárceles. Ahí tenemos mujeres que están participando. También llevaron a centros de estudios de personas y jóvenes con discapacidad y aceptaron también en algunos grupos a hombres que quisieron participar definiéndose más como del género femenino. La metodología ha tenido grandes resultados, es un espacio de reconocimiento a las mujeres invisibilizadas, les da un sentido de pertenencia, acogida y escucha y apoyo, y han podido reconocer la violencia, valorarse a sí mismos, salir de la victimización y ayudar a otras mujeres. A nivel de la iglesia ha habido un reconocimiento a la validez de los GAM para la construcción de la paz, y se plantea un gran desafío, que es cómo la religión puede ser un aporte en realidad para superar la violencia. A nivel de la familia y la comunidad, las parejas y esposas, algunos se han asustado, otros están agradecidos. Dicen que violentan menos y que hay una mayor relación de, de buen trato en, la, en el hogar. Algunas mujeres se han vuelto facilitadoras de la comunidad porque enseñan lo aprendido, son parte de la ruta de protección comunitaria contra la violencia, han fortalecido sus liderazgos y han impactado en los hombres que también han pedido estos grupos de apoyo para ellos. El, el GAM antes, sobre todo, es crucial en la experiencia de México, donde lo, necesitan las mujeres confiar y sentirse apoyadas. Le da voz a las mujeres de sectores populares, Ofrecen otra alternativa de salud mental porque en estos grupos no existe un psicólogo o un especialista. Las mujeres son terapeutas unas de otras. Y finalmente GAN pone la violencia hacia las mujeres en el centro del poder eclesial. Estamos hablando en el centro de la iglesia sobre la inequidad, sobre sexualidad y sobre violencia. Temas que de algún modo antes eran, eh, no eran abordados como se los está haciendo ahora en la que Dios Acapulco. Y finalmente, también hay una recuperación de saberes de las mismas mujeres que han enriquecido esta metodología. Surgen líderes comunitarias del cambio social. Quiero agradecer a las compañeras, sobre todo, que me aportaron muchísimo esta construcción de esta sistematización y a quienes están llevando adelante este trabajo en la arquidiócesis de Acapulco. Muchísimas gracias, compañeras, y gracias a ustedes por estar presentes en esta sistematización gracias Muchas gracias Fabiola, muchas gracias por compartirnos la experiencia tan interesante de trabajo con las mujeres de enfrentar las violencias patriarcales que tanta víctima han producido en nuestros, en nuestros pueblos y cómo las mujeres pueden empoderarse y reapropiarse de su historia a pesar de este contexto patriarcal tan, tan difícil. Eh, y gracias a ti por el trabajo realizado que por lo que yo conozco ya mucho, mucho tiempo, que te has dedicado ahí con mucha voluntad política a llevarlo adelante con mucho cariño y que aparece muy bien eh, relatado en este capítulo del, del libro que hoy estamos lanzando. Gracias, Gracias. Fabi. Gracias. Eh, si nos devuelves la pantalla, por favor. Eh, o sea, claro. tienes que dejar de compartir pantalla, que quise decir. Eh, Mayra, ¿ya estás por ahí? ¡Aquí estoy! Bien. ¡Eso! Muy bien, Mayra, por fin. Bien, Mayra, sí. bien, bien, bien. Entonces, déjame, déjame solo, solo decir algo. Eh, sí. Les presento entonces a Mayra Amora Dugarte, compañera abogada de Venezuela, que hizo un bonito trabajo sobre la experiencia de la misión justicia socialista. Y desde una perspectiva crítica del derecho, entonces, ella hizo esta sistematización, que es uno de los capítulos del libro que hoy lanzamos, Mayra, yo te aviso cuando estés por los 10 minutos. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches. Un susto, pero bueno, aquí estoy. Eh, agradecida primeramente con el DEI por esta experiencia tan hermosa, porque luego de haberse, digamos, habernos como parado un poco en el proyecto, lo que fue Misión Justicia Socialista, en el, de la, desde el año 2017, en el año 2019 me toca volver. A, a pensar y a reflexionar sobre esa experiencia que de cierta forma, como lo decía la compañera que introduce el, el, el libro, me hizo sentir nuevamente, sentir, llorar por toda la experiencia que habíamos vivido y que bueno, que fue una gran experiencia. Entonces, bueno, realmente la, el, el, el, el, el objetivo entonces del trabajo fue sistematizar una experiencia que fue realizada o vivida desde la Universidad Bolivariana de Venezuela desde los años 2009 hasta el 2017, específicamente su proceso de construcción colectiva y su puesta en práctica. Y bueno, la, la idea pues, era visibilizar una experiencia educativa, popular, que buscó promover el acceso a la justicia y el empoderamiento popular en torno justamente a la justicia social. Entonces, sistematizar esta experiencia es muy importante porque representa un referente de acción revolucionaria desde lo popular para transformar el sistema de administración de justicia, partiendo de un paradigma emancipador pensando que existía o ha existido históricamente y aún sigue existiendo un problema bastante serio en el tema de acceso a la justicia. Y nuestro proyecto lo que buscó fue, además de mirar esa institucionalidad, ver cómo las comunidades, a través del protagonismo en, en esas comunidades organizadas, podían aportar importantes cosas, importantes acciones para empoderarse y lograr una justicia social. Entonces, esta sistematización permitió elaborar una memoria crítica sobre esa experiencia y la lucha presente en las comunidades esos procesos educativos, mirar cómo se hacía para, buscar, para ver el derecho desde otro punto de vista que no fuera el, el, el derecho dominador, positivista, y ver unas prácticas pedagógicas liberadoras basadas en nuevos paradigmas. ¿Cuál es el contexto del nacimiento de esta, de esta experiencia? Bueno, se hace la experiencia precisamente porque existió un momento histórico en el cual nace una práctica educativa distinta a la tradicional, con el nacimiento de la universidad bolivariana, con una visión emancipadora de educación popular que buscaba transformar la sociedad hacia un modelo más solidario y humano. Y a partir de allí se incorporan estudiantes, profesores y abogados recién graduados a un voluntariado, en lucha por la justicia social y su acceso, especialmente a los más precarios. ¿Cuáles fueron los principales resultados de la experiencia? Bueno, en primer lugar, lo que se hizo tal cual como se planteó en la metodología que aprendimos en el DEI, había que hacer una periodización de la experiencia vivida. Entonces yo realicé una línea del tiempo en el cual se coloca por años. El primer proceso se realizó en el año 2009, en donde se empieza a pensar a construir los fundamentos del proyecto Misión Justicia. Y eso se realiza desde la coordinación del programa Estudio Jurídico en la universidad, a través de la reflexión y la construcción de todas las secciones de estudios jurídicos que se iban a graduar. Como futuros abogados y a través de un diagnóstico en el que se determina que la justicia en Venezuela seguía siendo clasista, racista y que requería que llegara más a las comunidades. Entonces, en este año se, se presenta, esa, se hace esa reflexión y empieza a pensarse el proyecto. En el año 2010 se lanza el proyecto Misión Justicia y es um, legitimado, digamos, por el poder constituido cuando se entrega el proyecto a, al Ejecutivo y se le da como que la, el, el, el, el ejecútese para que siguiéramos trabajando y siguiéramos formar en las comunidades para buscar esa transformación de la justicia. A partir del año 2011 y hasta el 2014, se realiza un trabajo colectivo de consolidación de un voluntariado que busca tejer justicia. Entonces, en la mayoría de las comunidades de toda Venezuela, porque la Universidad Bolivariana tiene presencia en Venezuela, en la mayoría de las comunidades a través de una unidad curricular que se llama Proyecto en donde los estudiantes van a hacer sus prácticas. Entonces allí tejimos una red primaria de atención sociojurídica que lo que buscaba era, bueno, hacer atenciones jurídicas gratuitas a personas que lo necesitaran. A través también, y me una secundarista de algo que nosotros denominamos el parlamentarismo popular de calle. ¿Y qué significaba eso? Bueno, discutir también sobre las leyes, porque nosotros desde la visión crítica del derecho planteamos que, bueno, las, leches, las leyes eran hechas desde un escritorio jurídico, no desde las necesidades del pueblo. Entonces, lo que se pretendía era un nuevo, una nueva forma de legislar desde las comunidades. Se realizó trabajo con movimientos sociales, por ejemplo, el trabajo con inquilinos con, para hacer una nueva ley de inquilinato, el trabajo con trabajadores residenciales y, y, y casos resueltos concretos. Y también se hizo un trabajo de intervención y transformación de instituciones en la administración de justicia. Otra de, la, de, la, de los periodos es del año 2015 al 2017, en donde la misión justicia realiza un trabajo muy profundo dentro de del poder judicial, por cuanto muchos de nuestros, de los miembros de la misión, pues comenzamos a tener algunas responsabilidades dentro, y entonces se elaboró un plan estratégico para el poder judicial. Se realizaron unas mesas populares de justicia, en los cuales se hacían diálogos comunitarios, junto, buscar la manera de que el poder constituido, es decir, jueces, abogados, litigantes, pudieran ir a las comunidades y discutir con ellos las problemáticas para plantear algunas soluciones. En este periodo se hizo un trabajo muy profundo en, con respecto a eso y también se desarrollaron programas de formación, por ejemplo, una especialización en gestión judicial, una maestría en derecho internacional público, unos diplomados para pensar el derecho desde un punto de vista distinto. Bien, en el año 2017... Eh, que es el, el momento que nosotros llamamos el momento de cooptación el Ejecutivo Nacional decreta la misión justicia, pero realmente la decreta con otro propósito, que no era el que nosotros habíamos pensado, un propósito popular, sino más bien desde un punto de vista más represivo más para hacer un trabajo policial, entonces nosotros como colectivo pues nos sentimos un poco defraudados y dejamos el trabajo digamos de ese colectivo de un lado y, y se transformó como que en otra circunstancia Bien, ¿cuáles fueron las, digamos, las reflexiones e interpretaciones de la experiencia vivida? Bueno, lo primero es que el, el contexto de, de actual, bueno, del, del momento en que se realizó la sistematización en el 2019 de Venezuela, bueno, un contexto de Venezuela asediada, una dictadura mundial del capital que nos, nos ha permitido, pues, que, que un proyecto solidario, humano pueda consolidarse y más bien que retroceden en muchas situaciones por esa misma dictadura como nosotros la llamamos la dictadura mundial del capital ese orden mundial criminal entonces instituciones que ahora vuelven a retroceder y están al servicio pues de los más de los que tienen más poder y los pobres como siempre los sacrificados del sistema con respecto a la justicia comunitaria pues se queda a un lado porque bueno nada más hay posibilidades de luchar como para la sobrevivencia en cuanto a la parte epistemológica, en cuanto al diálogo de saberes, se pudo probar que sí se puede dar, existir una universidad con una visión transformadora, que se puede insertar en las comunidades, que puede dialogar, que puede transformar. Y eso lo hicimos nosotros desde la Universidad Bolivariana por bastante tiempo. Fuimos a las comunidades, se formaron personas que nunca tuvieron acceso a la educación, lograron, logramos hacer diálogo con esas comunidades, discutir problemas, plantear políticas públicas desde abajo. Ese tema pedagógico popular se logró a través de ese proceso de estos años que estamos reflexionando. También con respecto al derecho positivo Versus el derecho crítico, lo llamé una dialéctica inconclusa del derecho crítico. ¿Por qué? Porque sigue existiendo en la institucionalidad, incluso en la formación de los abogados de las universidades tradicionales que siguen formando los abogados en Venezuela, una visión parcelada del derecho, fragmentada, que solamente está pendiente de las normas y que no ve la justicia, que lo que le interesa es el lucro, el mercantilismo, y no buscar resolver los problemas de las personas. Entonces, esa dialéctica inconclusa, ¿por qué? Porque el derecho crítico queda a un lado y se refuerza más el derecho positivo, porque incluso la misma universidad prácticamente los, el programa de formación de grados de jurídicos está casi cerrado en la mayoría de, la, de, los, de los estados de Venezuela. Por otro lado, pues este proyecto tan hermoso que pudo transformar la justicia hacia una justicia distinta, pues fue cooptado y al ser cooptado, pues simplemente se el, el, el colectivo se hace a un lado y, y, y ya no, no se realizan esas prácticas transformadoras en busca de ser mucho. Por otro lado, el diálogo de Sabela, ya lo comenté, que sí se puede realizar, sí se puede dar transformaciones en la educación popular cuando se realice, plantea un modelo de universidad distinta. De la experiencia vivida, además... Se puede decir que la universidad logra esa hegemonía y transformación de subjetividades por un momento histórico importante. Sin embargo, esa hegemonía no ha sido suficientemente amplia y los bloques de poder, citando a Granchi, siguen siendo contra y se aminoran los colectivos como nosotros y tenemos que estarnos a un lado y dejar que siga surgiendo como, o estando vigente el poder, por ejemplo, del neoliberalismo. En cuanto a los desafíos, pues hay muchos desafíos en este momento que surgen para que, que no, no, a veces nos dan la, la idea de que es difícil llegar a, a, a lograr una vía ya la transformada, porque no se trata solo de Venezuela, estamos hablando de las luchas populares, como lo hablaba al principio Claudio, o sea, estamos en esa lucha en que las mismas izquierdas han, logrado, han decepcionado muchas veces a los pueblos y entonces en los, los movimientos populares se sienten defraudados y buscan hacer su, su, que, que se logre pues, ese objetivo de liberación, pero cuesta y lo único que, que la esperanza que queda es esa organización popular es que mantenernos como que en esa lucha siempre claros ¿De cuál es nuestro propósito? En cuanto a la justicia social, pues la vemos muchas veces lejos. Los derechos humanos van siendo sustituidos por el deseo de consumo. La indolencia y las competencias caracterizan nuestro transitar día a día. Y transformar esa realidad es un desafío. Y el papel de los movimientos sociales, pues, tiene que ser, digamos, tomado en consideración. Eso sería... Mindy. Sí, ya, ya termino con esto, y sin embargo, fue una experiencia que pudo mostrarse que sí se puede desde los colectivos avanzar hacia una mejor sociedad y hacia un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por tu aporte, por el interesante proyecto que, que sistematizaste, esa bonita experiencia de de trabajar en la administración de justicia desde las comunidades, desde abajo y en contra de, de los poderes que, que siempre han usado el derecho y los sistemas de justicia para la reproducción de la dominación eh, muchas gracias por tu trabajo muchas gracias por tu aporte y por la presentación que nos compartes hoy día vamos a seguir caminando por América Latina ya estuvimos en Chile, estuvimos en Ecuador estuvimos en Venezuela y ahora nos vamos a ir a Costa Rica María Teresa Trejos. María, Teresa, ¿estás por ahí? Sí. Para que nos compartan la experiencia que sistematizaste de trabajo con una comunidad hondureña. Buenas noches, gusto verte, gusto de saludarte. Hola. Buenas noches. Sí. Buenas eh, noches, muy... tiene diez minutos para contarnos de su experiencia. Muchas ¿Está gracias. Bien? igual, y muchas gracias eh, por este espacio. Buenas noches. Eh, voy a compartir pantalla con. Algunas ideas centrales de esta experiencia en términos de aprendizajes que construimos en el proceso de esta sistematización. Este problema, ¿no? eh, ¿Sí se ve? Sí, se ve. Nada más ponerlo en modo presentación. Ok. Un segundo. Ahora. Mayra, Perfecto. sí, se ve muy bien. Yo te, yo te aviso cuando ya llegues a los 10 minutos. Bueno. Eh, la experiencia, como mencionaba Claudio, eh, fue una sistematización colectiva con comunidad hondureña de Costa Rica, residente en Costa Rica. Eh, se llamó Voces, Saberes y Afectos de la Comunidad Migrante Hondureña, producto de un contexto de violencia institucional. Nuestra meta en esta experiencia fue recuperar la memoria a partir de identidades violentadas desde una lógica de violencia estructural, donde nos planteamos un enfoque desde de tres eh, ámbitos lo pedagógico metodológico con lo ético político y lo intersubjetivo eh, valorando la importancia de integrar estos elementos en esta recuperación de saberes afectos y vivencias de la comunidad migrante Rosas Cifuentes nos enseña que nuestros sueños es que la socialización de saberes afectos y vivencias sean síntesis de intencionalidades en los contextos en que se han desarrollado, afirmando el carácter subjetivo de la construcción teórica. Eh, nos, nos esforzamos en esta línea. Y tenemos una frase con la que quería iniciar, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, es una consigna que los jóvenes y las jóvenes de la UNA en Honduras eh, le dieron vida y fue el motor para muchas de las luchas que se están impulsando en Honduras. Esa imagen es muy impresionante. Eh, las causas de la migración van más allá de sobrevivir, atañen a todo el sistema. Al pueblo que les ve partir con impotencia, dolor y angustia, y al pueblo que les recibe entre un mar de contradicciones generadas desde la visión de mundo capitalista patriarcal colonialista pero siempre hay más de una puerta abierta un corazón hermano nos trazamos cuatro preguntas eh, vinculadas a cuatro momentos de la sistematización el primer momento, algunas reflexiones introductorias, luego reflexión teórica metodológica, aprendizajes y transformaciones intersubjetivas, sueños y desafíos que nutren este camino. Y por supuesto, en este sentido, vimos importantísimo abordar de una forma eh, cíclica la relación sujeto-sujeto, lo objetivo y lo subjetivo. Eh, transitar desde lo individual a lo colectivo eh, que es fundamental dentro de una vivencia eh, dialógica para el crecimiento personal y colectivo. Los aprendizajes los vamos a plantear en tres ámbitos a partir de las personas que integraron la CODEU y el colectivo de solidaridad con el pueblo de Honduras a partir de la comunidad migrante hondureña y a partir de la interacción entre lo teórico y lo metodológico. En el campo de las personas integrantes de la CODEU, de la Asociación costarricense de Derechos Humanos y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, eh, de diferentes eh, maneras técnicas y, es, y en diferentes espacios y momentos, eh, aprendimos eh, mucho, entre los principales aprendizajes son, eh, nos dimos cuenta de que es un compromiso personal y organizativo, el crecimiento colectivo y recíproco con autonomía, dan mayor consistencia a las acciones de lucha y resistencia, el derecho humano de responsabilidad universal colectiva el transitar desde algo coyuntural a una necesidad y a una opción de vida, hacer el trabajo de solidaridad ya como algo cotidiano de cada momento de nuestras vidas. Reconocemos y abrazamos necesidades no solo políticas y económicas y espirituales, sino también socioafectivas para buscar salidas colectivas. Trasgredimos visiones de mundo autocentristas asistencialistas, también que subvaloran, denigran y mediatizan. En este sentido, vimos muy importante poder participar con niños y niñas y jóvenes emigrantes de Honduras y aprender junto a ellos y ellas. El segundo campo, a partir de la comunidad migrante hondureña, eh, partimos de un principio de la condición de opresión y de la necesidad de estar siempre en esa búsqueda de causas y raíces estructurales para asumirnos como sujetos históricos sociales, garantes eh, y, y quienes se les debe de garantizar todos los derechos humanos sin distinción de ninguna naturaleza un campo que sabemos que está sumamente violentado y vulnerabilizado en nuestros países, en especial para migrantes. Al complementar, al complementar técnicas convencionales con recursos lúdicos desde la educación popular, se genera un clima de confianza, afecto y respeto. Eran temas con demasiada sensibilidad, demasiadas... Eh, situaciones fuertes, muchas ya se habían como eh, de alguna forma eh, no apagado, pero sí se habían bloqueado por la necesidad de sobrevivir en un, en un nuevo contexto, entonces, al ser una temática de este tipo, no podíamos limitarnos a la mera entrevista o grupo focal. Eh, el silencio activo para la introspección y autorreflexión respetar ritmos, respetar espacios eh, para que se dieran realmente procesos de transformación desde nuestro corazón, nuestros afectos y saberes. Una mayor comprensión sobre la relación de sus personas y vidas a nivel personal, legal y espiritual. Esto con el fin de abordarlo. Y logramos en gran parte lograr eh, una visión de mundo integradora, ¿verdad? Que confronte eh, las tendencias de fragmentación y concepciones binarias y cotómicas que ya sabemos que son las que prevalecen desde la hegemonía política de nuestros países. A partir de la interacción entre lo teórico y lo metodológico, fueron muchos los aprendizajes que tuvimos. Eh, cada técnica vivida orienta, nos ayuda a establecer conexiones entre lo cognitivo, afectivo y vivencial, también entre la cotidianidad y el entorno en que vivimos. Deconstruimos, nos reinventamos permanentemente desde nuestras identidades. Eh, entre lo que pensamos, sentimos, hacemos y las mismas relaciones que se establecen día a día, retrotraemos momentos de la vida desde un posicionamiento de lucha por la autonomía. En ese sentido, vimos fundamental tomar distancia de esas concepciones que imperan asistencialistas y paternalistas sobre cómo, entre comillas, apoyar a las comunidades migrantes. Hacia un trabajo de esfuerzo colectivo para la autoafirmación personal y en comunidad. Construimos herramientas metodológicas que respondieran a una heterogeneidad de la población. ¿Por qué? Porque había tanto población migrante hondureña, niños y niñas que habían eh, venido desde Honduras en brazos, otros y otras... A edad eh, de seis años, siete años, adolescencia, y también personas adultas, madres y padres, como jóvenes estudiantes. Impulsamos una selección rigurosa y flexible de recursos mediadores que contribuyeran a revalorizar sus propias voces, superando visiones autocentristas de la cultura hegemónica. Este es un aporte que Claudio nos dio durante el acompañamiento en el seminario en el de Una pregunta, el uso de preguntas como nos enseña Pablo Freire y de palabras también generadoras fue muy importante porque seleccionamos preguntas previas pero también dejamos abierto a nuevas preguntas que iban emergiendo de las mismas experiencias y espacios que íbamos construyendo, ya fuera desayunando, co cocinando, compartiendo en la sala, compartiendo en la un, universidad, en un corredor. Entonces, eh, un ejemplo, por ejemplo, que quería compartir fue cuáles han sido mis aportes. En general, a la comunidad migrante no se le pregunta cuáles han sido sus aportes. A, al país que les recibió. Entonces, esa pregunta nos generó muchísimos aprendizajes, tanto desde las voces de ellos y ellas, como desde los, entre comillas, no migrantes. En realidad, todos somos migrantes. Eh, una relación cuidadosa entre técnicas dinamizadoras y lúdicas desde los principios de educación popular y la atención a la perspectiva de género. El lograr tener espacios de solo mujeres con las madres de familia fue muy valioso porque ellas eh, eh, intercambiaron eh, y sacaron eh, de, de sus memorias, de sus afectos, situaciones que habían vivido que no las habían compartido en espacios mixtos y con ellas aprendimos muchísimo. Redescubrimos desde una identidad regional compartida, reivindicando el sueño de construir otro mundo con verdadera justicia social y libre de toda forma de violencia. Realmente esta experiencia nos ayudó a establecer relaciones de horizontalidad y de reciprocidad y aprendizajes colectivos permanentes. Nuestros hermanos y hermanas zapatistas nos dicen, otro mundo es posible. Aquí tenemos algunas imágenes de actividades de solidaridad, donde también re-elaboramos, rediseñamos algunos de los materiales que utilizamos para la sistematización. Y hay una idea que me gusta compartir, que es: se inventó la geografía y con ella las fronteras. Nueva lectura de nosotras y nosotros y nosotres. En y con el mundo pueden transgredir cualquier tipo de fronteras. María. ¿Sí? María, ¿Sí? dos minutos, por favor. Ajá. Dos minutos, Y entre las por características de estos recursos didácticos vimos importante el uso de colores, imágenes, texto escrito, nuevas palabras, uso de plasticina, eh, incluso de videos. Y cada herramienta se colocaba en el centro, pero respondía a los intereses y a las necesidades de los compañeros y las compañeras migrantes, y en especial de las niñas y de los niños, resignificamos y fortalecimos vínculos. Y así contribuimos a cohesionar diferentes colectivos eh, partícipes de la experiencia de sistematización. Cada situación vivida en este recorrido eh, se intercaló con emociones, saberes y vivencias. Y las opciones metodológicas que venían en un maletín, literalmente hablando, en un maletín íbamos cargando diferentes materiales, diferentes... Eh, láminas eh, y ese maletín se abría y de acuerdo al contexto, al momento a, a la situación de cada persona esa persona seleccionaba el recurso con el que más se identificaba para compartir parte de su vida aquí es un ejemplo de unas láminas eh, una actividad muy impresionante que nos enseñó mucho, fue relacionar animales eh, con el trayecto de Honduras a Costa Rica. Los niños y las niñas se identificaron con diferentes animales y evocaron recuerdos de Honduras, recuer también ligaron situaciones con sus padres y sus madres. Entonces quería mostrarles aquí un ejemplo, la imagen como recurso didáctico. Eh, la palabra generadora relacionando Costa Rica con Honduras y también en un momento relacionamos sentimientos como palabras con amor, libertad, eh, dolor, vacío, esperanza. Y quería terminar con una frase de un activista de ACODEU Recibirles como un hermano, como una parte de mi familia, sentir que la persona migrante no es visita, sino que regresa a nuestro hogar. Verlo y sentirlo así, acodeo sensible al verles llegar tan mal, se les dice, viniste a casa, hermano. Y un joven de los que participó, este proceso de seis largos meses que, es que he estado acá, han sido buenos, llenos de convivencia, de amor. De compartir con hondureños, costarricenses y cubanas también. Es un espacio en el que he aprendido mucho y que me hacen sentir un poco cerca de la familia, que es lo que más extraño. Y bueno, muchas gracias acá, participante de esta experiencia de la comunidad migrante, ACODEU. Eh, quiero dar un agradecimiento al Placeal, que fueron con quienes empezamos esta experiencia y luego gracias al DEI seguimos retroalimentándonos y aprendiendo mucho más y buscando y encontrándole nuevos sentidos y significados. Muchas gracias a todos en el DEI y aquí menciono a Claudio y Alberto en especial que nos acompañaron en el diseño y en, en la concreción de este libro. Y gracias a nuestro maestro y hermano y compañero Pablo Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias María. Gracias por tu aporte desde Costa Rica. Esa bella y solidaria experiencia con la población migrante hondureña que muy bien tú relatas ahí en el capítulo 4 del libro, tal como nos indica la lámina que está en la pantalla, muchas gracias por compartir, muchas gracias por, por traer hoy día esta bella experiencia a la conversación. Vamos a, a seguir recorriendo Abdiayala, vamos a México. Eh, nuestro hermano y compañero Daniel Otero, es un interesante trabajo con la experiencia de las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dani, ¿estás por ahí? Acá ando ya. ¿Quién se me escucha? Sí, fuerte y claro. Bueno, pues este, voy a compartir pantalla rapidísimo. Eh, bueno, este, bueno, primero que nada, este, agradecer justamente al, al DEI por, eh, por todo el proceso, este, a Claudio, a a todas las personas que han estado involucradas también en, en, en este proceso, tanto de, del encuentro allá en Costa Rica como, como del proceso del, del libro. Platicarles un poco entonces de, de la experiencia. Eh, perdón, voy a poner también un cronómetro para no pasarme el tiempo. Este, es súper simbólico para, para, para mí eh, el presentar este trabajo el día de hoy, ya que hoy es el Día Internacional. Eh, de las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada. Entonces, este, pues empezar precisamente por hablar de esto, ¿no? ¿Qué es la desaparición forzada? Este, pues es básicamente cuando, cuando el Estado es omiso o participa de este, en la, la desaparición de, de una persona este, en México en particular vivimos una realidad desbordada, eh, con más de 90.000 desaparecidos, y esto es solo lo que, lo que está en el registro. Este, no se tiene tampoco una claridad de, de, de la totalidad, pero bueno, también, también es una realidad desbordada porque eh, tiene, tiene algunas características que son diferentes al resto de América Latina. Por ejemplo, eh, eh, el hecho de, de, de que el perfil de las personas que están siendo desaparecidas este, no, no concuerda con lo que, con lo que la, la ONU este, diría que es desaparición forzada. Y por eso es que hablamos de una, de una realidad desbordada acá en México, porque de entrada ni siquiera, ni siquiera podemos nombrar una, una situación tan, tan grave, tan difícil, tan dolorosa, eh, que está viviendo este, la población mexicana en su conjunto y en general. Entonces, bueno, en, en, eh, frente, a, frente a esta desaparición forzada, eh, pues nos hemos preguntado qué, qué, qué rol eh, deberían de jugar las iglesias y las comunidades de fe frente, frente a una realidad devastadora. ¿no? Entonces, este, bueno, como ya como ya platicaron antes, este, fue fue to, ha sido todo un proceso eh, de sistematizar esta experiencia del, del eje eh, del eje de Iglesias. No me voy a no me voy a, a, a frenar tanto tiempo acá en, en, en la línea del tiempo, pero bueno, es solo como para que para que miren un poco este, la, la trayectoria y les platico este como a, a súper grandes rasgos. Este, ¿cómo, cómo, cómo surge justo el, el, el Eje de Iglesias. El Eje de Iglesias eh, surge como una iniciativa, este, como una iniciativa de literal personas solidarias, este, que, y bueno, el Centro de Estudios Ecuménicos donde yo colaboro, eh, una de las lideresas del, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos acá en México, María Herrera, eh, junto con, con su hijo, eh, que también es buscador, eh, nos dicen precisamente, no, nos hacen este llamado, ¿no? De faltan las iglesias. Eh, además además, de, además de, este, de que faltan nuestros, nuestros familiares, este, también faltan las iglesias, ¿no? Faltan las comunidades de fe. Y. Y entonces es, es, es ahí cuando nos delegan a nosotros como Centro de Estudios Ecuménicos, pero también con otras organizaciones como el INDOSOC, este, eh, la, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista, la Iglesia del Pacto, entre otras iglesias, este, nos sumamos y, y empezamos precisamente a, pues a trabajar la verdad con lo que tenemos, ¿no? que es, son nuestros cuerpos, nuestras ganas y... Y eso, empezamos entonces la primera experiencia este, en, en, en este, la cuarta brigada de búsqueda, que se llevó a cabo en, a cabo en el estado de Guerrero, y eh, eh, después en una diligencia en Atoyac de Álvarez. Eh, en el libro pueden profundizar un poco más de, acerca de, del contexto de cada uno de estos eventos. Este, y bueno, también estuvimos en la quinta brigada nacional de búsqueda, que fue en el estado de Veracruz. Eh, eh, digamos que esas son las búsquedas que, que ahora este, se, están en, retratadas en el libro pero también hay, hay este ahora con la modalidad virtual este, y la pandemia hemos seguido con espacios de escucha que también son, son eh, pues sumamente valiosos y, y que bueno los familiares en búsqueda también valoran y atesoran mucho ay perdón que me regresé entonces, eh, de las dimensiones de análisis, justamente lo que les comentaba, ¿no? Este, platicar un poco del contexto de la desaparición forzada en México y, y, y cuál es el rol. Y al hacer entonces ese análisis, este, vimos que, que la experiencia específica del eje de iglesias eh, es esto, ¿no? búsqueda es, es la búsqueda en iglesias, es la mística, la política y la memoria. Entonces, eh, esto es que ven en listado acá son las estrategias que, eh, que hemos desarrollado para a, a acompañar de una, de una manera más cercana a los familiares. Entonces eh, dentro de ellas está el acompañamiento psicoespiritual, que es precisamente cuando, cuando estamos en terreno buscando en fosas este, a, a personas bueno, hay búsqueda en vida y, y, y búsqueda en campo. La búsqueda en vida se hace en hospitales este, centros psiquiátricos, emefos, etcétera. La búsqueda en campo es literal ir al campo a, a buscar en fosas. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, este, un cuerpo, cuando encontramos este, restos humanos, eh, lo que hacemos nosotros es a, acompañar en ese momento y resignificar también la tierra. Porque creemos que es importante eh, que ese tipo de sensibilidades puedan, puedan también transformarse. Nuestra tierra está sufriendo dolor, nuestros, nuestros hermanos están sufriendo dolor y, y lo importante es que, eh, que acompañemos y que acompañemos con todas las herramientas que tenemos, entre ellas las espirituales. Eh, eh, también damos talleres y sensibilización, eso sobre todo es a las, a las iglesias, eh, precisamente para que sepan cómo acompañar. A veces hay mucho estigma alrededor del, del tema de la desaparición y no se sabe cómo, cómo acercarse, cómo acompañar. Y la verdad es que pues nosotros hemos desarrollado también herramientas este, teológicas, desde, eh, pero justo desde una teología encarnada en la experiencia de, la, de las familias. Y es a través justo entonces de esa teología encarnada que nosotros podemos este, pues, acompañar de mejor manera. Luego la memoria y la incidencia. Este, que, que es en cada, en cada evento que estamos eh, eh, llevando a cabo, que, que, que se lleva a cabo a través de la Brigada Nacional de Búsqueda, este, empezamos, partimos con una bendición. Eh, eh, obviamente esto es siempre ecuménico, este, no siempre es católico, no siempre es evangélico, este, es, es ecuménico. Y, pero procuramos este momento simbólico de bendecir, de agradecer, de, de eso, de, de mandar, de enviar, no como, como lo sugiere la misa católica. Este, y, y bueno, la comunicación y materiales, por el tiempo no puedo mostrarles, tenía aquí preparado un poco como este, algunos de los materiales que preparamos, pero eh, esto es... Eh, precisamente porque sabemos que la comunicación eh, desde también eh, las comunidades de fe eh, adquiere un, un tinte diferente. Entonces es necesario que, que, el, que los familiares también se puedan sentir acobijados eh, a través de, de, de lo que nosotros comunicamos como iglesias. Y este, bueno, finalmente, eh, seguridad que no voy a ahondar mucho por el tiempo... Y la solidaridad, que, es, que es, eso es algo que, que la, las iglesias históricamente han hecho, uh, han sido solidarias, no todas, evidentemente, y, y no en todos los, los momentos históricos, pero es algo que, que nos gusta recordar y que nos gusta, a lo que nos gusta apelar cuando vamos a las iglesias. Eh, se trata de una solidaridad, de un hermanarse con la situación eh, que están viviendo estas personas. Eh, Dentro también de las dimensiones de análisis, bueno, más bien, eh, los aprendizajes que, que, que llegamos a obtener, tampoco voy a ahondar porque eh, nos dijeron que 10 minutos, entonces hay que acotarlo. Este, pues son Sobre todo sobre nuestro método de acción. Como les comenté, eh, al principio no teníamos mucha idea. Este, y creo que eso es clave en, eso es clave en cualquier movimiento social. No existe, eh, no existe una ruta ya trazada no existe una sí, o sea no existe no existe una receta eh, de, para el éxito en, en, en los movimientos sociales tiene mucho que ver más bien con la escucha con estar atentos con poner el cuerpo y sobre todo estar atentos a las necesidades de a quienes acompañamos que en este caso son los familiares. Entonces, este, es en este, eh, los aprendizajes devienen entonces justo de nuestra primera experiencia en relación, que es, que es en la Cuarta este, Brigada Nacional de Búsqueda, eh, y cómo fuimos también modificando nuestra intervención eh, conforme fue, fuimos adquiriendo un poco más de experiencia y también conforme fue creciendo el, el, el eje de, de iglesias. Este, que, que, que igual este, es muy diverso eh, y, y muy amplio también. Y bueno, finalmente, eh, esto es como un poco en lo que más me quería este, enfocar, eh, es en los resultados. Este, eh, como ya les comentaba, eh, es necesario crear una teología desde las familias y que pueda ser en clave de resistencia y que sea capaz de acompañar y resignificar la experiencia de las búsquedas Creemos que en medio de tanto dolor... Eh, lo que es necesario construir es esperanza. Y una de las herramientas que tenemos, hay muchas más, pero una de las herramientas que tenemos es la fe. Y a veces nos da, nos da um, cierto resquemor el, el hacer del asunto de la fe, que es algo en teoría privado, algo público. Y, y nosotros, un poco como lo que intentamos es darle la vuelta a eso. Es poder, poder saber que la fe también es pública, pero que tampoco eh, se debe de meter en lo privado, ¿no? sino, sino más bien en donde, en donde sí debe de estar la iglesia acompañando, en donde sí debe de estar la iglesia denunciando, y en, lo, en donde sí creemos que debe de estar denunciando es justamente eh, ante las injusticias, y sobre todo las injusticias estructurales. Eh, eh, ah, perdón. Este... Una estrategia... Otro de los resultados es una estrategia única de participación en las búsquedas que esté dirigida a la construcción del tejido social y de paz. Y este... El desarrollo de una metodología popular de acompañamiento psicosocial y comunitaria Esto lo pongo un poquito junto porque... Este... Digamos que, que, que se va construyendo también con las familias y vamos aprendiendo de las familias este tipo de metodologías. Eh, la búsqueda como una experiencia de educación popular que politiza y aporta a los movimientos sociales en general y no solo a la desaparición. Eh, eso, las, las brigadas como una experiencia eh, eh, metodológica también de, de educación popular eh, y que vemos que también tienen la posibilidad de conversar con otros movimientos. Eh, y algo que a mí me gusta destacar, esto es más personal, esto de hecho no aparece en el libro, pero... pero quiero destacarlo, me parece importante, es que eh, son las mujeres creando nuevas formas de maternidades colectivas este, para asegurar un continuo en la búsqueda. Eh, ya para cerrar, porque sé que tengo poco tiempo, este, eh, los retos. Eh, pues hace falta desarrollar una teología este, crítica eh, o, o desde la teología de la liberación que aborde, que aborde el tema del cuerpo y de las ausencias, de, de por qué es que estamos ausentes, este, por qué la sociedad y entre ellas la, iglesia, la, la, la, ajá, entre ellas la iglesia, por qué está ausente frente a tanto dolor, frente a tanta, tanta necesidad de acompañamiento. Eh, otro de los retos es nutrir la experiencia del acompañamiento psicosocial con la metodología de las psicologías de la liberación. Eh, Martín Baró es, un, es el claro ejemplo de las psicologías de la liberación y cómo funciona más en colectivo. Eh, y nos hace falta este tipo de conocimiento, este tipo de metodologías para incorporarlo más a más a, a nuestro eje. Eh, hace falta establecer memoria, ser testigos, y testigas y testigues, e involucrar a las comunidades de fe. En esto en esto eh, si sí, quiero tomar un poquito de tiempo para, para decir que, que la desaparición es tiene lucha contra políticas de olvido. Y por eso es que es tan relevante hacer una sistematización al respecto. Porque si, no, si nosotros no narramos lo que está sucediendo ahora, el, la hegemonía va a tomar, va a tomar nuestro, nuestra narrativa. Eh, más bien, va a construir su propia narrativa ignorando nuestra narrativa. Por eso es tan importante que nosotros hagamos, hagamos memoria. Pero bueno, también podemos hablar de esto un poco después. Este, ay, perdón. Eh, hace falta incluir experiencias de fe populares, sin prejuicios. Eh, en, el, en el libro se notará un poco más. Este, eso es de hecho algo que aprendí este, entrañablemente en el eh, DEI, de cómo a veces algunas experiencias de fe, por ejemplo, la... La Santa Muerte o la mexicanidad este, es vista con recelo y pues creo que nos toca también a nosotros cuestionar un poco si es, si es nuestro resquemor hacia, hacia la fe y sus creencias eh, de, de este grupo específico o si más bien es una cuestión clasista, racista, eh, porque estas, estas, estas este, experiencias de fe nacen desde lo popular, ¿no? Entonces, estamos también haciéndonos estos cuestionamientos constantes este y pues bueno hace falta como ya dije una visión crítica frente a los fundamentalismos porque los fundamentalismos aunque parezca que es, que no tiene mucha relación con con, con con esto pues son precisamente lo que lo que frena a las iglesias de poder dar el siguiente paso de, de acompañar eh, sí y, y por último elevar el este debate acerca de de la desaparición forzada y, y cómo las iglesias pueden involucrarse a un nivel latinoamericano para seguir aportando pues, desde esta desde experiencia. Pues muchas gracias por, por todo y disculpen si me pasé tiempo. Gracias Daniel, gracias también por traer este día de recuerdo a las personas desaparecidas que estamos conmemorando en todos nuestros países en, en América Latina y el Caribe. Eh, quería agradecerte mucho tu presentación, el esfuerzo que hiciste por sistematizar también esta experiencia de las brigadas nacionales de búsqueda y quería invitarte a ti, a María, a Fabiola y a Mayra, si, si les parecía que nos fuéramos a sentar un ratito ahí a la pérgola en el DEI, ahí en Sabanilla, ¿se acuerdan? Cuando nos íbamos ahí después de clases, no vamos a decir todo lo que hacíamos, pero podemos decir que conversábamos mucho, que intercambiábamos experiencias. Por ahí también está Rosario, que nos acompañaba en esas, en esas vueltas. Y, y quería así como que compartiéramos con la gente que hoy día nos acompaña en este lanzamiento del libro, ustedes que hicieron el seminario construcción colectiva y que pudieron vivir esta experiencia de llevar su experiencia corporizada al day y reflexionarla, sentir y pensarla y y hacerla ahora un relato que está en un texto y que está en el libro que quienes nos acompañan esta noche y otras personas van a, poder, eh, van a poder recibir y van a poder compartir y ojalá leer y comentar y usar como nos, nos sugería Sofía al principio de esta actividad de hoy, usar como una herramienta, como un, como un insumo para seguir en las luchas que estamos, que estamos desarrollando. Entonces quería preguntarle a Fabiola y María si nos pueden contar un poco, así, muy, muy brevemente, cuál fue el mayor aprendizaje de este proceso, de esta estancia en el DEI y de esta sistematización de experiencias. ¿Qué significó o sea, para ustedes dos, no, Fabiola y un rato, mañana... María? María. María, Fabiola te está dando la palabra, pero estás muteada. María, tienes que activar el micrófono. Bueno, para mí fue es... algo eh, nunca vivido. En, mi más, en ese momento eran casi 60 años de edad. Eh, creo que fue una experiencia que a pesar de ser en este cuerpo de Costa Rica, eh, no quería salir del DEI. Traté de pasar el mayor tiempo posible en el DEI junto a los compañeros y las compañeras que al final fuimos hermanos, hermanas, eh, donde hubo espacios académicos sumamente valiosos gracias al esfuerzo del DEI de traernos a, a, estos espacios, a este seminario eh, compañeras como Nancy, como Claudio y como otros más. Eh, y a la par de esos espacios de formación teórica, metodológica, hubo espacios muy intensos donde, nos, donde compartíamos entre todos y todas, no solo las experiencias como estas que ustedes acaban de, de vivir y de ser parte de nuestro relato, sino nuestra vida en sí. Entonces, ahí el fuego junto a Rosario, fue fundamental con Ramona, porque eh, abrimos nuestro corazón eh, e intencionamos por nuestras vidas, por las vidas de nuestros pueblos, nos abrazamos, lloramos, sonreímos, cantamos. Entonces, realmente, aquí que está Silvia con nosotros y nosotras, gracias Silvia, porque de verdad era estar en nuestra casa. Y, y de verdad tuvimos, no nos hacía falta absolutamente nada. Y incluso en el momento de la despedida nadie se quería ir. Eh, porque fue demasiado lo, lo vivido, lo aprendido y lo que seguimos construyendo juntos y juntas. Desde el WhatsApp y otras formas de relacionarnos eh, eh, para seguir como... Yo digo que, que fue como una, una semilla más en nuestra vida para seguir cultivándola eh, junto a nuestros espacios concretos en que nos movemos en este momento. Y gracias al DEI de verdad profundamente y a todas y todos los que estuvieron cerca de, de Silvia eh, generando esta posibilidad para cada una y cada uno de nosotros. Javi, gracias María. Bueno, eh, de mi parte, bueno, lo primero que aprendí fue a sistematizar, porque me di cuenta que no sabía sistematizar. Cuando yo llegué al DEI, eh, y a Claudio le consta que hacía el documento como informe de ONG, que era donde yo me había movido eh, usualmente, entonces aprendí a sistematizar, y es algo que me queda en cada espacio ahora. Eh, sistematizar es... El participativo y recoger toda la experiencia. Contar los aprendizajes. Aprendí a convivir con personas increíbles. Para mí este espacio del diario vivir con cada uno de ustedes fue creo que de los mayores eh, logros que tuve de esa experiencia, ¿no? O sea, admirar eh, personas tan jóvenes y tan grandes en todo sentido aportando, luchando por los derechos humanos. Aprendí que el Derry era un espacio cariñoso, un espacio acogiente, un espacio de un liderazgo participativo donde todos todos teníamos voces y cosas que decir. Eh, aprendí también que existe un intercambio más allá de lo académico que es el ser, ser sentipensantes, no. Eh, esto de aprender con el cuerpo, con las emociones, aprender de los saberes interculturales, al estar de varios países, no. Y vuelvo a recalcar aquí el fuego que nos unía y nos congregaba el fuego que nos daba la sanación desde otros puntos de vista y también el, el integrar una espiritualidad comprometida, las luchas populares a todos nuestros proyectos es algo que me llevo. Eh, y finalmente también para mí uno de los aprendizajes que lo tengo hasta cada día presente es el tema de la biosalud, el espacio compartido con, con Pachito. En, en el jardín, el aprender de la naturaleza, de las plantas, la sanación, su espacio amoroso, donde siempre fuimos acogidos, es algo que, que está en mi corazón. O sea, tantos, tantos aprendizajes que, que creo que el DEI fue una de las más bonitas experiencias de mi vida. Muchísimas gracias. Gracias Fabiola, gracias María por esta primera ronda en la pérgola. Ese lugar tan acogedor que está por allá en el fondo del DAY, tan escondido y tan importante para las experiencias que ahí hemos vivido. Dani, Mayra, les quería preguntar para ustedes: ¿cómo dirían cómo ustedes, después de haber vivido el, el taller, el seminario de construcción colectiva del 2019, después de haber hecho una sistematización y ahora que la ven ya en un fruto publicada ahí en un libro, cómo creen ustedes que la sistematización de experiencia aporta a las luchas populares? Yo, Mayra, bueno, imagínense ustedes, es, es que es necesario decir aquí que lamentablemente, bueno, la ciencia o los que han tenido la posibilidad de escribir todos los libros y la historia han sido los vencedores y los que tienen poder, entonces la sistematización Surge justamente un método que nos permite a los pueblos, a los que luchan por un mundo distinto, mostrar que si es posible, a través de esa experiencia, visibilizar lo que ha sido ocultado, lo que no interesa, que se vea. ¿Por qué? Porque obviamente quien mantiene el poder siempre quiere tener que el estatus quo se mantenga. Entonces la sistematización es una, una forma, o sea, de lograr, demostrar que sí se puede desde las luchas populares, desde los colectivos, desde el amor de la gente que no tiene más nada sino el amor, que se unen y juntos y juntas pueden hacer algo distinto y pueden transformar y pueden demostrarlo. Es increíble luego de haber vivido la experiencia, lo decíamos por ahí en un chat, por ejemplo, la de Daniel, con el tema de los desaparecidos. O sea, nosotros convivir con más de ocho, nueve, diez países que tenían opresiones muy parecidas y muy iguales y muchas veces distintas a las que nosotros estábamos viviendo y vernos en ese espejo y ver que a pesar de la existencia de esas opresiones, existía gente que estaba haciéndolo todo para transformarlas. Eso es muy importante. Nos dimos cuenta que no éramos nosotros los únicos, sino que en cada rincón del mundo existe gente que ha sido oprimida, que ha sido maltratada, que sufre, pero que también alza su voz y que se reúne y que hacen cosas increíbles maravillosas, las experiencias de Rosario y de Ramona, que lamentablemente, bueno, no las tenemos aquí en el libro, pero que nos marcaron profundamente, nos marcaron profundamente, o sea, yo, donde voy a una comunidad indígena, aquí en Venezuela, donde vaya, yo he hecho el cuento, yo tengo dos amigas en, en, en Guatemala, que son indígenas mayas, y que hacen, con el fuego, transmutan la, la, los problemas que tienen, y miren, que lo hacen así, o sea, nuestra vida cambia radicalmente porque ya no nos quedamos en el estacito de, de la casa de uno de Venezuela, del ámbito donde estaban, no, sino que vemos que existen otras cosas terribles, que si uno tenía una opresión, uno dice, no, no yo soy feliz, en mi país estamos, yo lo no llegué a vivir, cuando yo escuchaba lo de los desaparecidos de Daniel, cuando escuchaba las persecuciones en Guatemala, yo decía, no, nosotros estamos... Felices aquí, a pesar de todo lo que pasa, porque esa persona está pasando una situación muy difícil y mira cómo lo ha respondido. Entonces, es eso, o sea, es una forma de mostrarle al mundo que los oprimidos también tenemos, podemos hacer ciencia, entre comillas, un tipo distinto de ciencia y podemos también mostrar que esa experiencia se convierte en algo muy importante para la humanidad. Gracias Mayra. Dani, ¿qué nos cuentas de la sí, sistematización y las luchas populares? Ya he comenzado un poco a responder la pregunta en la, en la presentación, eh, pero sí me parece importantísimo este, volverlo a abordar. Este, ¿Para qué sistematizar? Para que haya testimonio, para que, para que haya testigos de, de esta barbarie. Que por más que la hegemonía, por más que los grandes poderes quieran silenciarnos, quieran sentenciarnos al olvido, quieran decirnos, no, ustedes están locos, no existen estos más de 90 mil desaparecidos, decirles sí, aquí estamos, aquí estamos. Y, y de es, es de esta manera como resistimos. Como les, eh, como les decía, este... Eh, cuando estaba armando la, la sistematización, pero también, bueno, ahora estoy trabajando en, en mi tesis también acerca de, de desaparición forzada, este, mi asesora de tesis me hacía la pregunta, ¿qué va a pasar cuando las personas este, desaparecidas regresen? ¿Nos van a agradecer aquello que hemos escrito eh, mm. o nos lo van a recriminar? Nos van a decir, así no fue. Otra pregunta que también es muy importante es, ¿cómo hacemos para que estas luchas sean interseccionales, pero también intergeneracionales? Yo volteo a ver a, a Argentina y, bueno, a, a, a, de hecho a todo el cono sur, a todo el cono sur con, con, con la represión y con las desapariciones tan violentas que también vivieron en, es, en esos países, y, y precisamente... Eh, bueno, por lo menos desde las investigaciones que, que, que hemos hecho este, o que he hecho personalmente para tratar de rastrear cuál, cuál es el papel de la iglesia o cómo, cómo ha funcionado la iglesia en medio de esas situaciones. Y justo no hay nada narrado, o hay muy poco narrado. No, no es que no haya nada, hay, hay muy poco narrado. Eh, y por eso es la urgencia de sistematizar, no para protagonizar, no para... Eh, decir, mírenos, aquí estamos, pero, pero sí para decir, mírenos, aquí estamos desde este otro lado político. Lo que decía Mayra, ¿no? De, de, de, que, de que cada una de estas experiencias pueda, pueda ser una parcelita de esperanza, ¿no? que pueda ser eh, también eh, testigo y testimonio de cómo se resiste. Y, y sobre todo, de nuevo, como, como ya decía, este cuando las personas desaparecidas regresen a sus casas, eh, puedan agradecernos que, que siempre estuvimos ahí manteniendo su verdad y, y su realidad. Eh, que no dejamos, eh, que, no dejamos este, que, que las hegemonías coopten, además de nuestros cuerpos y de nuestras familias, este, nuestros discursos. Por, por verdad, por memoria, por justicia, por eso es que sistematizamos, por eso es importante. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Mayra, por esta conversación allá en la pérgola. Vamos a invitar a Rosario, que nos ha estado acompañando en nuestra actividad. Rosario Tuyuc, trae tu fuego, por favor, a esta conversación. Vente, vente a la pérgola. ¿Quiere decir algo, compañera? Bueno, yo creo que hay este, sentimientos encontrados, eh, pues la presentación de, de Mayra, de Fabiola, de María, de Dani nos llevan justamente a, a ese salón que nos acompañó por 40 días, construyendo y deconstruyendo unos con otros, el trabajo, los procesos que llevamos a cabo en cada uno de, de nuestros espacios, de nuestros territorios y también de manera individual, porque creo que de, de esto se trata este camino. Y pues qué bueno pensar que desde la distancia seguimos hermanados, seguimos en comunidad y seguimos interactuando unos con otros porque eh, siento y pienso que el tiempo que estuvimos en el DEI este, nos preparó para una, para una pandemia, para un tiempo del no tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que están pasando dentro de nuestros contextos, algunas tienen explicación y otras no. Simplemente es eh, dejar, ¿verdad? Que, que la energía siga su curso, que la, que la energía también nos permita seguir con, con vida el tiempo que, que sea destinado para, para nosotros y para nosotras. Y pues parte de, de nuestro corazón se ha quedado en el Dei, definitivamente, y parte del Dei. Es, sigue con nosotros y cada uno de esos corazones, de esas miradas que nos acompañaron por durante 40 días, pues nos acompañan y siguen construyendo con nosotros. Y abrazos desde la distancia. Gracias, Rosario. Gracias por tu fuego, por estar aquí, por tus palabras. Vamos a ir concluyendo esta bonita actividad, yo también quiero contarles que estoy muy feliz y muy agradecido de la experiencia de haberlos conocido en el DEI, ese 2019 que yo me fui tan asustado de Chile porque estábamos en pleno estallido y ustedes me acompañaron y me abrazaron ahí durante esa semana que fue bien difícil. Y que estoy muy contento que hayamos llegado a este puerto que se llama Libro sobre Sistematización. Si no me equivoco, Silvia nos podrá corregir, pero es uno de los pocos trabajos colectivos escritos en el ley. Nos acostumbramos más a escribir libros individuales que libros colectivos. Yo creo que este trabajo, hecho a casi 15, 16, 18 manos, creo que hay metidas ahí entre autorías, diseños, diagramaciones y demás, eh, es un bonito trabajo colectivo. Y como bien decía Silvia, fuimos uno de los últimos grupos en estar de manera presencial en formación en el DEI antes de la pandemia. Así que Silvia, apenas se levante la pandemia, creo que deberíamos también ser el primer grupo que vuelva al DEI a reencontrarse sí. en alguna actividad formativa eh. para seguir pensando las, pensando sí. las luchas populares. Sí. Silvia, usted, usted es la, la dueña de casa, así que usted cierra esta actividad, por favor. Bueno, eh, yo creo que las palabras de cierre ya, ya las presentó nuestra querida, yo ni sé cómo llamarla, verdad, nuestra conductora y orientadora y eh, espiritual, eh, Rosario, verdad, y tantas palabras lindas y… Eh, tantas palabras sagradas, ¿verdad? Porque son palabras de vida, son palabras de la experiencia, de experiencias eh, liberadoras, palabras de luchas. Entonces, todo eso yo creo que es como que una, que una, una gran oración um, que, que hacemos juntas y juntos desde nuestras prácticas, desde nuestros territorios. Y, y como decía, ¿verdad, Dani?, eh, eso es para que no, no se olviden, ¿verdad? Y que aquí tantos de ustedes, y que, tantos que han pasado por, por el DEI, asumen ese gran desafío de alzar la voz, ¿verdad? No ser la voz de, no, de quien no tiene voz, pero devolver y hacer con que se escuchen esas voces que no, han sido, que no han sido escuchadas o que no han permitido que se escuchara. Entonces... Realmente es una emoción muy grande, es una emoción también escuchar eh, qué ha significado ese espacio para cada una de ustedes y para nosotras también, los que trabajamos aquí. Y en ese sentido, quisiera también recordar otras personas que estuvieron en el tiempo de ustedes y que trabajaban y aportaron al DEI y que contribuyeron mucho a ese proceso, porque siempre decimos y seguimos afirmando que lo que es el taller no es lo o el seminario no es lo que sucede en el salón, pero es el que sucede en todos los espacios, ¿verdad? Entonces, desde Arlín con la con la alimentación, oh, Maritza, también queremos agradecer a Gladys, a Lucía que en ese tiempo estaba en la recepción. Pacho, que ya fue recordado aquí, a andy que nos acompañaba en ese tiempo. Le agradecemos mucho toda la, la presencia, la dedicación y todos los años de trabajo que ha tenido en esa institución, a Alberto, que coordinó sí, ese sí. seminario, ¿verdad? A Cristian, o sea, sí, sí. Ay, a ver si falta alguien, ¿verdad? A Rómulo, que también llegaba no. aquí. Entonces, yo creo que son nombres, son personas, ¿verdad? Eh, y ahora agradecer a Natalia que está aquí también con la parte de comunicación y que ha organizado este espacio. Y cuando yo creo que eh, Claudio hablaba de muchas manos, en este libro está también las manos de nuestro compañero Olman, que hizo toda la parte de diagramación, que nos ayudó con la portada también. Bueno, y, y así son muchas, muchas manos, las manos que pintaron este mural de la portada, ahí está Anne Stickel, que es la que nos ayudó con ese mural. Entonces, queridas y queridos y queridas, eh, cerrar ese momento es seguir afirmando lo, la razón de existir del Dei, ¿verdad? Que creemos en esa fuerza que viene. De, de lo popular, que viene de los pueblos, que viene de los territorios. Creemos en esa palabra que vamos recuperando y que vamos ayudando con que las personas se recuperen en su propia, su propia voz y, que, y creemos mucho en ese proceso de construcción colectiva del conocimiento. Que es algo que yo creo que esa pandemia también nos está enseñando un montón. Y ojalá aprendamos la lección, porque por dar las, por dar las espaldas a, a tantos conocimientos de nuestros pueblos, de los pueblos originarios, los pueblos afro, de, tanta, de, de, de, de tantos territorios, ¿verdad? Construimos una civilización, construimos una sociedad con, con pautas en prácticas que de alguna forma nos llevaron a lo que estamos experimentando hoy, entre otras causas también, por supuesto. Entonces quería en, en medio de la crisis, en medio, verdad, de del llanto, seguir afirmando que creemos en un proceso de construcción colectiva del conocimiento, verdad, y que creemos que la voz o las voces distintas y diversas de nuestros pueblos, tiene mucho que enseñarnos. Entonces a todas ustedes, a todas las personas que participaron, ¿verdad? Eh, hay muchos comentarios, hay muchos saludos, ¿no? Y entonces hay que después ustedes también lo pueden ver, pero tampoco queremos, ya pasamos un poco del tiempo y no queremos aquí como que... Eh, pasar demasiado, ¿verdad? Estirar demasiado esa, esa presentación. El libro, algunas personas han preguntado, el libro estará disponible en esta semana en su forma digital en nuestro sitio web eh, dcr.org y también dice Natalia que estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí lo vamos a estar divulgando también. Eh, desde el DEI vamos a hacer algunos números como que todavía creemos en el papel, entonces va a haber algunos números impresos también por aquí, pero sabemos que, bueno, que ahí queremos que sea un libro de libre acceso, ¿verdad? Entonces ahí también ustedes van a poder compartir con, con, con sus compras, con sus comunidades, ¿verdad? Con, las, con los grupos que están ahí representados. Un beso muy grande y una feliz semana y seguimos ahí en en la lucha, apoyándonos. Ay, y ahí llegó Pacho, que también Pacho, hemos recordado a Pacho, Pacho. ¿verdad? Y entonces, dañamos. Pacho, muchachos. ¡Pacho! ¡Pachito! <risa> ¡Pacho! Hermoso, amoroso. Mm. <risa> sí. Entonces ahí está Patito también que nos está acompañando, entonces que tenga una feliz noche para unos más tarde que para otros y para otras, y estén atentos porque vamos, estamos haciendo conversatorios cada, más o menos cada mes, ¿verdad, Nati? Entonces está, estaremos super felices de que tengamos ese espacio para encontrarnos. Muchas gracias, un beso en el corazón de cada uno y de cada uno de ustedes. Chao.